hola muy buenas tardes a todos esto es en clave astral en las en la onda en la página de tus radio tu zona x donde nada nos calla y este sería ya el último programa en el cual nos dedicamos a analizar la, la contingencia y ya volveremos a mirar al cielo como lo solíamos hacer pero ahora estamos mirando el suelo estamos mirando la tierra estamos mirando a nuestros semejantes y ver en cómo se viene la contingencia nacional hay mucha gente deseando cambiar la constitución, pero también hay gente que no desea hacerlo. ¿Y cuáles son las razones para hacerlo? Vamos a conversarlas un poco y vamos a dejar al mando de este programa especial a Tomás Bell. Hola, buenas tardes. Economista, dueño de su propio podcast, que lo pueden encontrar por ahí por, por WhatsApp. Y... Por lo que sé, lo vamos a encontrar después en, el, en algún sitio web. Así, ah, algo por ahí está subiéndose. De los. De lo... Acércate más al micrófono, por ahí, favor. Ahí está, Algo subiéndose, está subiéndose en algunas páginas en Facebook. Bueno muchachos, yo guardo silencio ahora y el programa es tuyo. Por favor, sí. preséntanos eh, quiénes son las personas que te acompañan. Ya, gracias Terence. Eh, bueno, hoy día tenemos invitados especiales, que son personas que están en campaña. Eh, representan distintas eh, corrientes de la, de la población así que vamos a empezar a, pre a presentarlo a cada uno vamos por Evelyn, ella es Evelyn Flores eh, representa la ventana, ¿cierto Evelyn? Exacto, soy dirigente social Sí, también tenemos acá a Juan Carlos Rodríguez que él también está participando de la campaña del rechazo Buenas tardes y con Ives Arancibia Sí, ahora, ¿qué tal? <risa> tú eres, tú eres, ¿Cómo se llama? Pues, eh, vlogger, con en claro. YouTube, ¿cierto? Sí, videoblogger. Sí. Video bueno, cuéntame, Elen, ¿qué puedes contarme tú que eres mujer y saca de aprobar ahí la paridad de género y qué cosas estás haciendo en la comuna? A ver, mira, con respecto a la paridad de género, podríamos decir que primero eh, es buena, pero por otro lado es mala, chiquillos. ¿Por qué? porque en Chile somos más mujeres que hombres y somos más mujeres que estamos empoderándonos entonces va a llegar un momento que vamos a tener que estar menos mujeres y darle el paso a ustedes entonces es buena y es mala a la vez no, no me convence mucho y además yo encuentro que no necesitamos ese tipo de ayuda nosotros somos lo suficientemente eh, fuertes como para poder obtener un cargo sin ayuda de nadie, ni menos de una ley bueno, los, ahora los diputados y senadores están promoviendo aquí un poco la, la paridad de género. Yo encuentro que, personalmente, encuentro que esto eh, me acaban de quitar la soberanía a las mujeres. Habiendo Así. una población del 51% de mujeres, con esta nueva ley, 400.000 mujeres van a quedar sin representación. Obligatoriamente van a tener que poner hombres para lograr la paridad. Así que yo no sé qué es lo que dicen las mujeres al respecto. Eh, exacto, a eso. por eso te y digo, es, es una trampa porque nosotros somos más y podemos más y van a ser menos representadas sí. en las convencionales de esta nueva, sí. de esta sí. nueva constitución una sí. razón para votar rechazo de todas maneras ya, tu... o sea yo creo que es, es más un, un tema de discriminación positiva que al final salen para atrás porque es como decir a todo el mundo las mujeres no son capaces por lo tanto que ayudarlas y yo sí. creo que es un flaco favor el que se, se le está haciendo las mujeres hoy día son mucho más empoderadas tenemos, tenemos diputados, tenemos senadoras, tenemos concejales, tenemos de todo. Eh, si las mujeres quisieran votar por mujeres, votarían por mujeres. Y lo que tiene que hacer la mujer es salir afuera y mostrarle que son capaces y van a ganar su voto como cualquier otro nomás. Uh -huh. Ya que ante la ley somos todos iguales en derechos y en dignidad. No se diferencia sexo, raza, nada. Claro. Por lo tanto, deberíamos todos tener las mismas posibilidades, un voto, una persona y... Que la democracia hable. Claro. No, y también que estén capacitadas, pues, ¿cachai? No vamos a llenar cupos, con, ya sea con hombres o con mujeres, que no estén capacitados, ¿cachai? Por ejemplo, en España querían cuotas de igualdad de bomberos y bomberas. Pero tú qué necesitas y que necesitas? Que tengan eh, equidad de género o que hagan el trabajo. Ese es el tema. Entonces, que, o sea, está bien que haya una equidad para tratar de que todo sea más justo, pero que también que eso tenga que ver con la capacidad de poder desarrollar el cargo y no esté ahí como por un asunto de lo que siempre hablamos, gobernamiento político, cosas así. Ahora, yo creo que en ese tema eso es válido para todos. Hoy día, para elegir un candidato de lo que sea, no le pedimos no tiene ningún tipo de barrera de entrada. O los sea, votos. Votamos por Florcita Motúa y votamos por un constitucionalista y tiene pero, los mismos votos y hace se a Florcita Motúa un, un se entera eso o sistema. sea, él fue arrastrado en tu caso pero. o sea, el sistema sea? yo creo que debe ser más, de, más, más representativo sí. no, pero por lo menos bueno, ando con él porque va todos los días al congreso no falta <risa> nada, algo que cumpla, ¿cachai? oye, sí, eh, quería hacerle una pregunta le... en este momento para ser candidato a un cargo de representación pública eh, vía elección popular eh, ¿cuáles son los requisitos que se te piden para, para postular a un cargo? público? cuarto medio Nada más. Y hasta hace poco era segundo medio. Esto fue el año pasado que se cambió a cuarto medio. Y no ha tenido una pena efectiva por de cinco, con pena de cinco años uh -huh. más. Mira, yo creo que los políticos tienen ahí un. Hay un tema con los políticos que creen que la verdad es que las personas no son capaces de autodeterminar su, su destino. Uh -huh. Entonces, generalmente ellos buscan tomar decisiones por la gente. Eso es no sé si representativo pero como que ellos están más capacitados la verdad que con lo que me dices tú que apenas tienen cuarto medio qué pasa con la gente que tiene estudios completos superiores entonces ahora, ahí se pueden hacer mejores políticas supongo yo Ahora, okay. ahora eh, yo lo digo por lo siguiente es decir eh, todos hemos tenido ocasión de pedir un préstamo okay. eh, todos hemos tenido ocasión no sé de, de sacar licencia de conducir o sacar cualquier tipo de licencia eh, o la gente que tiene todos los trámites y todos los requisitos que te piden para salir del país, para viajar a otro país, las exigencias que te exigen los países para entrar a su, a su país, cantidad de dinero, tanto de tiempo te va a quedar, cuáles son los. Tu pre... Y para gobernar y para tener un cargo de representación, para gobernar los destinos de un sector, de esto, de un país completo, eh, no te piden nada. O sea, ahora, te piden lo mínimo que. Ahora hay un tema: esta es una cámara de representantes por lo tanto para que sea una cámara representante tienen que estar todos los sectores representados en ella por lo tanto el, que, el que la, quizás el problema no es la barrera de entrada en el fondo sí, debe haber gente que representa a los albañiles gente que representa a la, a la dueña de casa gente que representa a los distintos sectores pero sí lo que debe ir a ver es una capacitación una vez que yo soy aceptado para que yo pueda competir en igualdad de condiciones que se igualen las oportunidades para poder crecer dentro de la cámara o sea Está bien, si yo, yo, yo puedo ser representante de mi sector y tengo todo el derecho de estar en el Congreso, pero sí tengo que tener la, tengo, tengo la oportunidad de poder crecer, influirme y poder, de manera que pueda tomar buenas decisiones más adelante. Oye, pero disculpa, ¿sabes que yo además no le echo tanto la culpa al candidato? Porque si, el que lo elige es la gente. Así es. Y desgraciadamente en Chile nosotros ni siquiera googleamos para ver quién es el candidato. Eso es verdad ya y además eh, aquí estamos con cosas si son a nivel de partidos políticos son asignados entre comillas y el resto los apoya pero tampoco googlea no sabe si si es universitario si no es universitario si no es de profesión ¿no? Ahora, y votamos vo nosotros Mirá, vo eh, que mi pregunta claro. es si con esto ya los dejo conversar porque es <ríe> un, un, un tema que me tenía me tenía intrigado es decir sería tan descabellado eh, que para postular un cargo público dieras una especie de, de PSU que dijera que estás capacitado para o que tienes los conocimientos mínimos para ejercer un cargo siempre que sí. hubo, siempre cuando hubiese un sistema de instrucciones yo como representante porque pude, yo yo lo preferiría claro. yo lo preferiría lo prefería algo previo a una capacitación es decir ya fuiste elegido ahora te voy a explicar cómo funciona uh -huh. no si quieres salir elegido por lo menos tienes que saber correcto tienes correcto. que saber a lo que vas vale, es decir porque yo creo que es un poco frustrante para todos cuando vemos un candidato que dice o un político que dice, ah sí, yo firmé el proyecto pero no lo leí podríamos ser más futuristas sí, no sé, ahora quieren eliminar la PCU porque dicen que es discriminatorio y tú me propones que hagamos una PCU para los políticos no no, sé, no, ¿cómo no, no, eh, o, o no ¿verdad? una PCU, sino que es como no, se no, hace con no, no, los no. concejales no sé, sé, sí, sí, es por sí. llamarla de alguna manera pero es decir, eh, bueno si te vas a presentar por último, mirar tal como dice eh, claro, es decir, a ver, se, mi candidato se está presentando tal, ¿cuántos puntos sacó en su PSU? Ah. me indica mucho uh, muchos quedarían <risa> afuera <Me indica risa> mucho. eh, creo que... pero creo que hay que creo que es necesario tener un filtro un filtro para, para, para postular todos podemos postular un cargo público pero todos podemos manejar un camión también de la misma manera que todos podemos ma manejar, ma manejar ma maquinaria pesada o ser médico pero para poder ser médico tienes que estudiar y saca sacar una, tu... saca una licencia de candidato sacar una licencia y decir sí, estoy calificado para ser candidato a cargo público y podríamos hacer algo mucho más, más participativo también. ¿no? Sí. podríamos por ejemplo hacer una, una todos especial... nosotros aquí podríamos ir y dar esa prueba o hacer un candidato virtual uh -huh. que te presente la ley todas las posiciones después te hagan un, un, una encuesta uh -huh. ver si te calificas con cierto puntaje de, de comprensión y si calificas puedas votar una ley por ejemplo que se junten todas esas toda esa fotos de arriba y podríamos tener una participación directa Sí, pero el tema de la democracia es elegir y que alguien te represente que lo haga bien o lo haga mal, la idea de, de la política es no es elegir al mejor aunque nos gustaría es elegir al menos malo, ¿cachai? entre todas las opciones que tenéis lo menos malo y que haya barreras de entrada para los que se reeligen o sea, que, que yo pueda evaluar al, al tipo que creo la, que por la creo que por la experiencia que tenemos actualmente yo creo que las reelecciones deberían terminarse este. Los cargos de representación popular no pueden ser una carrera. Por muy buen candidato que sea, en este caso yo prefiero perder a un buen político que tener apernados a 10 políticos malos. Es decir, ¿qué es lo que está, qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, me acuerdo de lo que decía, hay una entrevista que se le hacían a Felipe Cast cuando, cuando empezó el gobierno de Piñera que él decía que no, que con este no gobierno se van a acabar los apernamientos, todo el asunto. Y le dicen, ¿y cómo el presidente Piñera tiene a Chadwick? Y dijo, ah, pero el presidente, hay que perdonárselo. Entonces, no sé. genera ese ruido de apernamiento que la gente lo, lo recibe, lo recepciona y bueno, lo acumula hasta que llegue un punto de visión no sé qué bueno, piensa usted ¿y qué crees tú que va a pasar con una nueva constitución que son los mismos políticos de siempre que están detrás de esto por la ley 18.700 artículo 121 que son los que llevan las mismas listas de siempre o sea, no hay que o sea yo personalmente no hay que saber el, el inciso exacto para ver que, que ya están los mismos postulantes está como <risa> la banca la banca de algún equipo de fútbol pero los políticos uno que crea que, oh no, mi vecina, mi, la que os quiera no sé, la, la presidenta de la junta de vecinos se va a lanzar seamos un poquito más concretos, no creo que lo logren ¿caché? porque necesitan el apoyo de los partidos porque políticos y lamentablemente, de, obviamente y porque además son 150 si no me equivoco 155 ¿Sí? ya imagínate cuánta cantidad de votos tienen que tener, aproximadamente 10.000 votos así que va a tener que tener una maquinaria política detrás y los partidos detrás, y ojo acuérdense que ellos mismos votaron que para poder acceder a estos cargos podían salirse hasta dos meses antes de la elección. Por lo tanto, ellos mismos, muchos han salido, ya, que son políticos, han renunciado a sus partidos, por ser si caso. Claro, como nuestra, como la ministra de Educación, bueno, eh, lamentablemente hay un dicho que me dijeron cuando entré en política, me dijeron la política es sin llorar. Hay que asumirla las cosas y hay que tratar de trabajar lo mejor posible para que avance pero igual hay una crítica ahí de cosas muy truchas que no cambian pero volviendo al tema de la constitución que tú dijiste es como, no sé, yo digo al comienzo de toda esta crisis social las demandas eran una y ahora dicen que es el plebiscito y, si, y no es necesario saber mucho el plebiscito, es cosa de ver la regla básica del dos tercios cualquier persona que sea patrionista bueno tú economista ¿cachai? necesitáis solamente un 34% para que se vote si las votaciones van a ir representantes de los partidos políticos más o menos como está en el Congreso la UDI lleva un 20% y el REENE lleva por lo menos un 15% y con esos dos grupos ya te rechazan todo de un lado y del otro lado el Partido Socialista más, más Revolución Democrática y el Partido Comunista te rechazan todo ¿y qué se escribe? <risa> para quedar en blanco ¿cachai? esa es la no, pregunta ahora, por eso la constitución sí, en blanco ¿Qué, ¿qué se ahora? escribe? hay otro tema como es la, la, la Evelyn eh, este, el cargo de diputado o sea el, a, asambleísta, convencionalista eh, va a tener un, van a ganar un sueldo de 2 millones y medio mensual Chuta. una campaña de candidato a diputado sobrepasa los 40 50 millones de pesos o sea yo como particular si quiero postularme a esto salgo para atrás jamás voy a recuperar ese inversión por lo tanto al final ¿quiénes son los únicos que pueden son los partidos políticos armando su maquinarias y que logren financiar todo este proceso. Y uno que otro empresario que le dé la locura de invertir en este y postularse. Oye, Juan Carlos, cuéntame, tú eres de Bópoli qué es lo que está pasando en Neópoli con esto de, la, de las campañas del rechazo y, y lo que es claro. las convenciones. Bueno, yo soy eh, militante de Bópoli, entre el año 2017, eh, entré siguiendo a Felipe Cast por su discurso. Eh, y bueno, una vez que salió el, el famoso acuerdo inconstitucional por la paz el 15 de noviembre correcto, ahí ya se me, se me dio vuelta el mundo del partido porque definitivamente yo no puedo hablar a, a, un, a, a dirigentes que entreguen su patria o entreguen su constitución como primera... Eh, un movimiento de cambio o sea, no, en vez de mover un peón, entregaron la reina al tiro ¿qué negociación es esa? deberíamos haber estado luchando por todas las cosas importantes primero sacar las demandas sociales antes de entregar la constitución por una paz que nunca llegó Más encima no negociaron con las personas que estaban a cargo de los problemas porque la, la, los, estos violentistas no nacieron del PS ni del Partido Radical vinieron del Partido Comunista, vinieron del Frente Partido de Rodríguez, el MIR, la Unidad Social, y con ellos no se llegó a ningún acuerdo. Po. Mira, la, la izquierda tiene la idea de que la gente que vota rechazo eh, es porque quiere que todo siga igual, mm. y que quiere que, que nos volvamos para la casa, que limpiemos la plaza, que volvamos a pintar la estatua de quedano y, y que todo siga igual y que, ellos, y que las condiciones vuelvan a ser las mismas. ¿Es tan cierto eso? Mira, disculpa. Vale. Eh, lo que pasa es que la gente salió a la calle por demandas sociales. Yo soy dirigente social y todos salieron por demandas sociales. No sé en qué momento se cambiaron las demandas sociales y salió esto, igual como los magos, ¿no es cierto? Sacaron de un sombrerito un conejito y ese conejito era la constitución que no tiene absolutamente nada que ver con las demandas sociales porque además la gente no tiene idea de que las demandas sociales son leyes que se pueden derogar de hecho en este momento, hoy día de la Cámara tuvieron que retirar las de la AFP porque habían algunas cosas que eran inconsistentes para volver a tirarla a la Cámara en consecuencia eh, yo siempre he dicho que no corresponde en este momento trabajar, no es cierto o hacer una nueva constitución lo que la gente quiere son las demandas sociales por lo tanto este año deberíamos nosotros del día 27 ya empezar a trabajar ya sea a salud o AFP pero lo que la gente pidió demanda social no, y lo más triste es que acá nos pusieron una encrucijada que no teníamos por qué estar o sea no tendríamos por qué haberse polarizado el país para dar una solución o sea, partimos con un problema de orden público, después de eso siguió las la demandas sociales, porque ese fue el orden, no fue el revés, pero fue un problema de orden público. Un, un ataque sistematizado al sistema, sistema de transporte, y después empezaron con la destrucción de las instituciones del país, etc. Esa es una agenda totalmente distinta a la de las demandas sociales. Y, y, y bueno, como dice Evelyn, nos ofrecieron una constitución a cambio de eso. Para mí la constitución fue básicamente... ...es un chute hacia adelante de los problemas sociales... ...es un arreglo de bigotes de los políticos... ...que lo único que quieren es, es tener su firma y decir... ...yo estuve en la nueva constitución, estuve con el pueblo y la escuché... ...pero en la práctica no quieren resolver ningún problema... ...y el riesgo es que nosotros como rechazo... ...decimos que la constitución no soluciona nada... ...pero la hoja en blanco pone todo en peligro... ...entonces el contrapeso es demasiado gigante porque con una hoja en blanco tú no, no sabes qué garantías de la actual constitución se van a mantener entre ellas, bueno por el lado más, más de la derecha hablan de la propiedad privada la gente de los angélicos no sabe si se va a respetar la libertad de culto ¿cachai? La, la gente, lo, yo vine a los tres con los apoderados de los emblemáticos y estamos preocupados por el, la potestad de la, sobre la educación de los niños Nosotros no sabemos qué, qué crestas a, a conservar la nueva constitución y más encima tenemos dirigentes de izquierda que de antemano dicen que, no, que el día uno después del la apruebo la constitución ya queda completamente invalidada y van a sacar adelante una asamblea constituyente, o sea en este momento votar a es toda incertidumbre, que va a implicar además, eh, imagínense, sacamos una excelente constitución en dos años más pero qué pasa durante los dos años con una constitución que no está legitimada con, con, con, movimientos sociales que lo único que quieren es sacar una asamblea constituyente, que siguen destruyendo Zambor, a ver o sea o siendo sea, bien claro, o sea el hecho de que se votara, el hecho de que gane el rechazo el, y el plebiscito eh, eso no anula la constitución inmediatamente o sea tiene que estar lista la otra para poder cambiarla porque no claro ningún, país, ningún país se puede quedar sin constitución o sea, es. eso pero, de que pero, la constitución pero, se anula a partir del día uno no, eso es, eh, no es, es que una cosa es que se anule ¿sí? y, otra, y otra cosa es que los movimientos sociales de izquierda uh -huh utilicen eso para deslegitimar o sea, hoy día ya no tenemos Estado de Derecho hoy día, que estamos con la Constitución se supone que trabajando, el Presidente ocupa ninguna herramienta de la Constitución para poder siquiera eh, ordenar el Estado imagínate cuando, digamos, la Constitución no la queremos, me va a tener, va a ser legal pero no va a ocupar ninguna herramienta porque cada vez que hagas cualquier cosa, salir de Derecho Humano de nuevo, quizás que otra institución de afuera, ¿qué sé yo porque ellos ya dijeron el día uno vamos a luchar por la Asamblea Constituyente porque lo que se escribió en esta constitución no va a ser válido eso lo dijo Mesina lo dijo Hitch lo han dicho sí. todos perdón, disculpen por golpear que sí. suena sí. cortó, todo, que suena, suena que un todo. Pero cuando se tocan las sí. entonces no, no, si ustedes ven cómo ha funcionado hoy día la política una, eh, estamos con un tema de, de lo que dice el resto es lo que vale ya la, la realidad en sí no, no, no constituye verdad Sí, no, y, y, eso, y eso es grave, es, es, es, o sea si ellos dicen que la construcción no es válida, va a todo un grupo que va a estar diciendo que esta construcción no es válida sí, pues no, y de un punto más práctico la gente dice ah es que se está muriendo gente en el hospital por la espera que no cambie la salud y en dos años se va a morir más gente, ¿cachai? Entonces, y entre están quemando hospitales, claro, entonces y es como la, el asunto, o sea, por lo menos por el tema del rechazo es cortemos el asunto aquí y vamos a las prioridades, ¿cachai? Correcto, ese es como el, el tema. Ahora, lo bonito es que con to, con toda esta explosión social. Eh, los políticos están en onda de resolver los problemas porque son sus carreras las que están en peligro. Entonces, si no resuelven los problemas. Perdón. No, no. Allá. Les quería hacer una consulta al respecto. Ustedes hablan que los políticos quieren solucionar los problemas, pero las demandas de la gente que son bastante justas, que es el tema de las pensiones, que es el tema de los sueldos, los costos exacerbantes que hacen de las inmobiliarias, el CAE las deudas que tiene la gran mayoría de nosotros ustedes creen que eso se solucionará a la brevedad posible porque aquí hay un tema que no se ha mencionado y que hay ignorancia al respecto que la constitución no avala estos temas que está alegando la gente, lo que sí se podría cambiar en la constitución en sí, es el tiempo que están los políticos, el tema de la reelección, los temas de las organizaciones sindicales y también la organización que tienen los partidos políticos, que esos son temas que también la gente ha ido cuestionando en este último tiempo. Sí, pero, pero primero que todo, eh, ¿quién, quién, eres, cuál es tu nombre? Mi nombre es Gonzalo, sí, sí, pa, pa, porque como que apareció de la nada, sí, apareció de la nada en no, voz misteriosa. No, por favor. John Wick no. siempre está con nosotros Ay, okay, okay. Uh, yeah. no hay tu problema primero con respecto a lo que tú dices ya, también es como tirar una algo que estaba totalmente a la cola ya saben que las demandas sociales son leyes y las leyes se pueden derogar y se pueden trabajar ahora y es lo que necesita la gente ahora ya. ahora, la constitución es un voladero de luces el problema de que podemos arreglarlo a posterior Se puede arreglar a posterior Incluso, tú dices, en la Constitución están los tiempos de los políticos Y todo lo que se puede hacer No necesariamente también se puede ver en las leyes, para algo están las leyes orgánicas Entonces, todo, todo se puede arreglar con el Código Civil o el Código Penal Pero no tiene nada que ver con la Constitución Si la Constitución es... Siempre he dicho yo, es como el carnet que tenemos cada uno. ya Es que somos un país soberano, etcétera. Y eso a nosotros no nos importa. Yo soy dirigente social de La Pintana. Yo lo que quiero ahora es justamente arreglar el tema de la salud, arreglar la FP, arreglar la mejor educación, ¿no es cierto? Ver inyectado más recursos en eso. Y no gastados como los quieren gastar en esta constitución, y además pagarle a toda esta tracalada de hombres que van, a, entre comillas, se van a poner a trabajar ahí y son cuánta plata. Claro. Si el tema que, que mencionaste era un tema de costos. Imagínate que pasa un proceso de dos años y después en el plebiscito de salida queda en nada. ¿Cómo, ¿Cómo nos miraríamos las caras así sí, después de, mira, de ese eh, escenario? El tema de fondo aquí es el tamaño del Estado. El Exacto. tamaño del Estado es el que ha acaparado toda la economía prácticamente y la que se ha arreglado con los empresarios de siempre ese es el problema que tenemos la clase media está muy oprimida con esto le cobran impuestos que no corresponden, como por ejemplo el, el, el, el impuesto territorial ¿cómo se llama? El? las contribuciones. contribuciones ese impuesto ya pagaste iva por la compra de tu casa uh -huh. y ahora te cobran eh, las contribuciones es un constante arriendo por el terreno claro, es una cosa que te cobran una y dos veces y tres para adelante y eso yo encuentro que no corresponde Ahora bien, para solucionar los problemas no, neces no necesariamente <coughs> son más recursos el ministro Malianich en salud ha tomado una gran cantidad de medidas que no han requerido ni un peso del presupuesto ha sido el único ministro que ha hecho cosas sin tocar el presupuesto. Yo la verdad es que le aplaudo a Malinich. Aquí van a matar en las redes por decir eso. Pero él pero no, si todos odiamos a Manelich, pero, pero, pero el único que me cuida el bolsillo. O si sea, al final es el único que nos cuida el bolsillo. Los otros ministros van comprando votos, haciendo más ministerios, más ayuda social ¿Es que sin ver ni siquiera el retorno social de cada proyecto. ¿Es, ¿Es antes que de, antes, espérate un poquito, Gonzalo, que aquí tenemos una pregunta al público, un saludar a Esteban del Pino, que es conocido que mm. en la casa dice, eh, y es opinión y pregunta, hay que cambiar la constitución primero, porque es la base de las leyes que lucran con la salud educación, pensiones, recursos naturales si no, van a haber muchas trabas para cambiar las leyes, aparte de que no lo han hecho durante 30 años y no lo van a hacer ahora claro bueno, ahí se podría acercarse a su diputado más cercano para reclamar porque el Perfecto. tema de salud, tú necesitáis dos tercios de la, de, del Congreso, el tema de las pensiones necesitáis cuatro séptimos hay un detalle y hay una cosa que ahí te, ahí te dejo, con eso seguimos Gonzalo porque tú, te, te interrumpí eh, lo siento hay una cosa, cuando empezó cuando empezó todo el movimiento, después de la destrucción del metro, después vino esta marcha de ¿cuántos fueron al fin? Mi, millón de personas, otros dicen que fueron 500.000, mil o 200.000 no sé. Pero ahí no fue pura gente de izquierda, no. a esa no, marcha. De hecho yo marché. ¿sí? Fuimos, muchos de nosotros también fuimos a la marcha, porque estábamos todos en, enfilados en, un, en, en que había que hacer cambios sociales. La constitución o todo este proceso constitucional eh, es como patear el patear el problema por dos años más. Ah, sí, ¿eso, es? eso es exactamente lo sí, bueno, hicieron los políticos. Y esa es la bueno. Lo que pasa es que los políticos, cuando... los políticos cuando les, les salen estas demandas sociales tratan de decirle a todo qué bueno para no perder su, su, su poder, digamos. Pero cuando no tienen plata y tienen estas demandas, ¿qué es lo que hacen? Pegar el chute más adelante. Decir y decir ahí poli... sacaron la nueva constitución. Pues, Puedo decir algo políticamente incorrecto. <risa> <Está bien. risa> a los políticos no les interesa resolver las demandas sociales porque esas les dan voto en cada votación. O sea, la educación no le interesa a nadie. En la práctica no le interesa, no se preocupan de infraestructura, generan más colegios, generan más negocios, pero no se preocupan de la calidad. Eso es verdad. O sea, eso ahí? es verdad. Porque ya hemos cuando... no sabido que las la universidades y los colegios particulares, el negocio ahí es, el, es inmobiliario. Ahora ahora bien, el, por otro lado, toda esta educación eh, pública, tiene, el, el problema es que es pública y al ser pública es ineficiente. Hoy día tú para, no sé, para el Estado pone alrededor de 150 mil pesos por cada niño en un liceo y a veces por 180 han un mucho mejor colegio ¿por qué? porque el Estado gasta las platas ¿no? nada y eso mismo pasa en la salud, hoy día atenderse el FONASA para el Estado es más caro que para nosotros ir a la clínica entonces, sí, porque eh. ese, ese es el tema que pasa Y eso es lo que la gente ya las tiene hastiada Y no es un tema que viene con este gobierno Son 30 años que se han hecho Millones de abusos con respecto a Algunos dicen que son bueno, no, hay Bueno, yo, yo me refiero a lo que hemos vivido Porque también hay políticos que se han, Y eso ya está notado Que todavía están con el discurso de la dictadura Con lo que pasó hace 40 años atrás Ya cortenlas y lamentablemente ¿no? Lamentablemente nos guste o no yo encuentro que obviamente hay gente que desapareció, que sufrió Pero, no yo, pero fíjense, suena un celular en estos momentos Sí, ¿Lo puedo apagar? sí les, señalaba, les señalaba que hay países que vivieron otros tipos de situaciones incluso peores que nosotros El mejor ejemplo es Alemania y Japón Y los países son potencias, la gente tiene una calidad de vida excelente Se supieron reinventar, ¿por qué nosotros no? Bueno, bueno el, Japón... problema que, el problema que tenemos nosotros son los mismos políticos y o sea, ahí está el problema. Ellos ostentan el poder, ellos tienen el, hoy día el monopolio del poder, porque nosotros no podemos arreglar las cosas desde la calle, digamos, solamente lo hacen ellos con su séquito de asesores, eh, gobierno y otros políticos que les van ayudando en esto. Eh, los técnicos como yo eh, estudiamos las cosas, las proponemos pero al final salen estos camellos de leyes que al final no dan la solución que la gente necesita. Sí, pues, igual la política tiene hartas vacas sagradas, muchas vacas sagradas Exacto, Exacto. personajes demasiado abernados que ya no lo podéis tocar, por ejemplo he hablado con varias gente de otro partido, de RN y están mucho en desacuerdo con Desbordes pero dicen es que Desbordes tiene un piso político tan grande que no lo pueden sacar Esa cuestión, un y, y, y, o sea, y uno de lo, afuera lo, dice ¿por qué? ¿cachai? y pasan varios partidos por ejemplo si vamos por la izquierda también encontramos otro otras vacas sagradas que están ahí, uno dice, ¿qué hace ahí? qué hace ahí tanto años y se reeligen sí, una el, el, el ¿Cómo se llama? El, el, oh, este, Guido Girardi. Girardi. Girardi, el líder. El, el, el, el sí, no, pero el, el Chico Saldívar también, estuvo harto <risa> o sea, tiempo, hizo una carrera completa política, onda, tuvo un puesto político a los 30 años y de ahí no salió a la política. Full, full, la full pues, bueno, sí, eh, bueno, sí, salió por un rato. Ah, <risa> bueno, así tomó vacaciones. <risa> <tomo> vacaciones <risa> okay, yeah, yeah. Eh, chicos, vamos a ir a comerciales, pero antes eh, quiero dejar una pregunta en el aire que también es de Esteban del Pino eh, bueno, pide que lean los comentarios obviamente eh, y lo otro es que dice que, que, pasa, que pasa con las leyes anticorrupción tenemos leyes anticorrupción podemos castigar a un político corrupto efectivamente lo podemos sacar de los cargos públicos porque hasta ahora lo que, lo que uno ve es que cuando uno hace una denuncia a un político el que sale perjudicado es el que denuncia pero por eso la pregunta la dejamos en el aire okay. y mientras tanto vamos al comercial con nuestro auspiciador que es el podcast de Sofía Vera y La Consulta de la Sofi. La Consulta de la Sofía. Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética.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 educación emocional para una vida rica y feliz volvemos con enclave astral está muy interesante la conversación que estamos teniendo acá con los panelistas del día de hoy estábamos conversando fuera de cámara respecto al plazo que nos, nosotros como ciudadanos queremos para estas soluciones porque ya marzo comenzó de forma caótica y abril, con el plebiscito, con el apruebo y el rechazo, ya está polarizando a, al país. Y eso ya se, se puede percibir. Y lo otro también que habíamos comentado en la interna, eh, mis estimados, es que la gente ya se cansó. La gente ya se cansó, no puede esperar más. No puede esperar más. Y como usted señalaba, don Tomás, se están cobrando impuestos que son excesivos Y un dato que también... Es preocupante. No puede ser que expresidentes de la república reciban los sueldos que reciban, siendo que en otros países no pasa eso. Mira, yo más que hablar de sueldo alto, sueldo bajo, cada uno se gana el sueldo según la productividad. ¿Pero se puede vivir con 318, 19 mil pesos? Es eh, Muy apretado. Yo la verdad que esa persona siempre va a quedar en deuda a fin de mes justamente porque no le va a alcanzar y no la alcanzar porque los precios relativos en la economía están todos distorsionados por impuestos y por otras cosas específicas, por ejemplo los monopolios o falta de información en los mercados. Exactamente, porque no puede ser que la grande empresa tenga que pagar mucho menos que una mediana empresa sí, exactamente. y eso y eso es secreto a voces sí. eso es secreto a voces y muchas medianas empresas han quebrado por eso sí pues mira lo que pasa con la mediana y la pequeña empresa es que la proporción de impuestos que pagan ellos es muy superior a la de las grandes, las grandes tienen ahí especialistas que aprovechan los vacíos y aprovechan las leyes a su favor. Y también hemos visto que las empresas grandes echan mano a, a sus privilegios, como dijo, la, como dijo la primera dama, y no están pagando impuestos o no están pagando contribuciones o pagan unos impuestos que son son honorarios es decir pagas pagas mil pesos de impuesto a la renta por por el terreno que estás usando mira si eso es, a ver, ahí hay dos cosas hay algún abuso donde tratan de ajustarse a lo menos posible para pagar impuestos que es lícito todos tratamos de pagar lo menos posible pero lamentablemente los que están pagando hoy día es la clase media son los que son principalmente afectados con las políticas de impuestos por ulti, eh, la última ley de aumento de impuestos han sido las la, la plataformas digitales Uber Ahí tienen una empresa que entró buscando la mejor opción para el cliente final, que es el que se tenía que desplazar, y hoy día le ponen un, un impuesto que va a hacer que aumente eh, el costo, van a tener que sacar gente de sus puestos de trabajo en Uber, los que son choferes, y se van a igualar un poco a, a, al grupo de presión que son los taxis, Pero hay una cosa. en decir, vez de competir por algo más eficiente. Pero hay una cosa, es decir, eh, ¿qué garantía le da el Estado a Uber por, con esos impuestos que está pagando? Ninguna, ninguna garantía. Porque, solamente, porque, solamente hace porque en una en una ley de, en una regla con competencia digamos justa eh, deberían ser los taxis los que se adaptaran al a sistema Uber, Uber. por o sea, supuesto que tener, una ellos línea, tener, tener la línea de taxi que empieza a funcionar con celular Exacto. que empiezan a funcionar con los la gente ¿Y y ya no alguna? ya no tener a los a los taxistas cazando gente en la calle sino que recibiendo los por hablando, teléfono a, etcétera, etcétera hablando del tema de los impuestos y de esta plataforma cuando a un Uber lo pillan hoy día ejerciendo su trabajo, los mismos inspectores municipales te quitan el auto, te lo llevan a unos corrales que son carísimos y las multas son sobre 400 mil pesos. Eso es un abuso. Un abuso con alguien que está estudiando y que en las tardes, en su rato libre, hace traslado de gente en Uber por esa plataforma u otra, pero hoy día están acosadas por el Estado. Entonces esta cuestión es una cosa, de la verdad, que impensable en una democracia que no fuera tan... ¿Alguien se acuerda que hace como 5 o 6 años atrás, eh, para la congestión para las congestiones vehiculares, la gente decía compartan, el, compartan su auto? Sí. Y la gente sí. se, lo, se, le se le ocurrió una manera la... de compartir el auto y ahora se enoja. Ahora se enoja, no, exactamente. ¿sí? exactamente ah, sí. Y qué ahí pasa también otro tema con respecto a estas aplicaciones, llámese Uber, Cabify, Didi. ¿Los mismos políticos tienen acciones ahí mismo? Claro. Flotas. Bueno, en especial Didi. Bueno, sí, y es es decía, ¿Perdón? Decía, espero que algún día Didi nos auspice, pero Didi es rara, funciona, <risa> no me da confianza. De hecho auspicia <risa> a algunos no equipos deportivos. Bueno, eh, bueno eh, si me trae publicidad e informa a la gente que es lo que necesita la nueva constitución, está bien. Lo que pasa cuando no hay esa información de la aplicación o no hay información de qué es lo que es esta nueva constitución, la gente toma malas decisiones. Ese es el problema cuando no corre la, no fluye bien la información. Y el problema de fondo en Chile no es la igualdad, no es la equidad, es la impunidad. Así es. Hoy día desde la casa partimos con impunidad. cada Chico se porta mal y nos da susto retarlo. Pues. El, el, el, el tipo te roban en la calle, lo liberan al día siguiente, se es que lo llegan a atrapar. El tipo de cuello y corbata te roba a millones y no mandan a un curso de ética. En el fondo lo que no, no está haciendo el Estado su rol fundamental que es fiscalizar las leyes. Bueno, un poco volviendo a lo que a lo que decía Esteban, eh, ¿qué pasa con qué pasa con nuestras leyes anticorrupción? ¿Tenemos se castigan? Son eficientes, ya sabemos que no. Si hay una nueva Constitución, esta esta gente que la arme, ¿va a ser capaz de ponerse sanciones a sí mismo así como se ponen su sueldo? Es que es, hay, leyes, hay leyes para todo, pero el problema es que no se están fiscalizando, no se están no, no, no se está penalizando el... el, se, el, hace el, el ¿Vamos? se hace el, vista gorda. No ¿Vamos, pues. Vamos a reformar el poder judicial cambiando la constitución. Tampoco, porque no correspo, son distintas. Sí, porque igual yo siempre creo que el problema de todo esto igual ha sido siempre en el legislativo. Es más fácil ver, no sé, por el gobierno que tenemos una cara, un meme, ¿Sí? y entender eso, que entender 155 caras. Es más, tú le pregunté a una persona natural y decís... dite un diputado, a lo mejor se conoce al jet set más que sale más en la tele, pero el resto no los desconoce. para Pamela Giles. ¿Cachai? Sí, por los que más son no, en la no, tele, la, por, la, por, por, por eso. Bueno, Cachai. para yo creo que esa es la gracia de medios de, de comunicación como nosotros, es decir, no. y creo que la gracia de, de tener eh, medios online es precisamente ese. Eh, ponerle los la lo no, a poner, acen, poner acento y hablar de cosas que, que no se están hablando es decir, ayer en las últimas noticias fue fue muy simpático ver el, la historia de la... ya ni siquiera es de, de, de nos chicas de Instagram sino de TikTok eh, en primera plana diciendo cómo se estaba ah, acostumbrando a su nuevo departamento, sí, en primera la, plana en las últimas noticias la Antonio, eh. un diario contraproducente que comenzó allá por el año 31 precisamente el mismo día que cayó Ibañez desde el poder porque esa era la, la, la, la, la finalidad de las últimas noticias que cambió ya a principios del año 2000. Bueno, bueno, la cuarta sacó la bomba 4, o sea, estamos cambiando. No, pero que la cuarta, la cuarta, <risa> o sea, claro, la cuarta sí. siempre fue del contexto sí. popular, sí. siempre. Pero, cuando... pero, el, pero el asunto es cierto, o sea, la, la idea de la cuarta era usar, lenguaje, era usar el lenguaje más sencillo, más coloquial, o más, y de hecho o es más, más básico, para, para explicar las cosas, es decir, en vez de darte 20 vueltas para explicarte que un tipo era corrupto, era, era, la idea o sea, de decir, era la idea de decir, sé que pillaron a tal político robando tal tanto y tanto. Dio Exacto. una lista interminable de excusas, pero fue preso igual. Claro. Una cosa así. Esa era la idea de la cuenta. Lo triste es que hemos perdido el sentido del humor y la y la, y la, la tolerancia. Sí. Hoy, antiguamente nosotros no nos tratamos vatos, orejón lo que sea, y ahí queda el problema. Y nos reí, aprendíamos a reírnos de nosotros mismos. Hoy día osa decir cualquier cosa y poco menos te mandan el poder judicial. Porque, o, o, yo además estoy participando en la campaña de rechazo fuertemente con, con varios partidos políticos y grupos independientes y lo que encuentro más terrible es que la gente la aprueba, nos ladra, nos insulta, sí. y en vez de ir a, ir a conversar y decir, esta es mi posición, y, Mira, y que conversemos o, ya lo yo creo, si yo meten... creo que Yo creo que es malo generalizar. O sea es lo que lo estoy día a día. Yo lo personal la apruebo, yo en lo personal la apruebo. Perfecto. Yo yo apruebo. Yo creo que hay que cambiar la constitución por favor, porque tuve la fortuna que las carreras que estudié me la tuve que leer tres veces porque estudié tres carreras. <risa> y Es bueno. verdad y me la hacía al revés el de derecho. El tema pasa por lo siguiente: la gente no sabe que al ser al, al hacer el cambio de la constitución tiene que ver si va a ser una mezcolanza de, de personas que están integrados en algunos partidos políticos ya sean diputados senadores o personas comunes o corrientes o personas que sean elegidas por el pueblo para que puedan hacer la, las modificaciones que nosotros queremos En teoría. eso es uno, y no, dos, esto no se hace de la noche a la mañana, es lo todo lo un trabajo hace sí, cuatro pues. años por lo menos sí. sí. o hasta diez puede tomar sí. hasta diez puede Así tomar, es. porque de hecho cuando se hizo la constitución de 1980 se tomó elementos del año 1925 y obviamente se hizo las mejoras y una de las mejoras que se hizo en esa constitución y eso la gente no lo sabe porque antes de Pinochet los milicos vivían la peor de las miserias. Eso sea, la gente no lo sabe. Y con Pinochet, los milicos mejoraron sus condiciones de vida. Y con la concertación, tienen los mejores sueldos que han tenido en toda su historia. Eso es verdad. Eso la gente no lo sabe. No, no lo sabe. Claro. Y no lo han dicho en ninguna parte. Bueno, eh, hablando de experiencias personales, eh, yo, bueno, agradezco que digas que, que vas por el apruebo, yo voy por el rechazo, pero no, por eso nos vamos a agarrar. <risa> eh, <risa> a a, a eso voy. Y hemos tenido muchas experiencias vividas de eso, de personas que eh, a, alegan que hay injusticia, intolerancia. Y son los primeros intolerantes que te enfrentan Incluso tenemos una colección de videos de eso. De eso? Porque... Ah sí, vamos a los videos sí Porque lamentablemente la única manera que tenemos Para defendernos es visibilizar esas actitudes Porque la gente en la casa dice no, eso no pasa Y cuando los ven, o sea no los pongo así como Miren este maldito y ahora no, súper así como Juzgue usted, juzgue usted qué, ¿Qué quiere esta persona? ¿Esta persona quiere dialogar? ¿Quiere democracia o quiere otra cosa? Por ejemplo, bueno, se puede a decir riendo. <risa> eh, uh -huh. Por ejemplo, yo yo no le haría eso a alguien de la prueba. Por ejemplo, si yo veo a alguien de la prueba, yo no le diría, oye, tú sabes que lo que estoy haciendo está incorrecto. O cosas así. No, pues porque es, es como democrático, es parte de la regla del juego hacer publicidad. En este caso, que estamos en esta etapa de la publicidad escrita, ¿cachai? Exactamente. Propaganda escrita, perdón. Propaganda, propaganda. Propaganda, perdón, el error. ¿Ya? Eh, propaganda eh, es sí. político, publicidad es comercial. Ah, correcto, sí. correcto, correcto. Me equivoqué. El tema es que. Yo, es legal, es legítimo, pero la gente lo toma como un insulto Ustedes nos están manipulando, pero si sí es legítimo, o sea ¡Qué vergüenza! Sí, pues, de un lado o de otro lo pueden hacer igual Si no te gusta, continúa como cuando te vas pasan un flyer de un dentista o cosas así, ¿cachai? <risa> <risa> no sé por qué lo tienen que tomar tan a pecho Es que eso a eso voy, eso de la tertulia, del debate, de la conversación uh -huh. Se perdió en los 90 paulatinamente se ha ido perdiendo, y aquí hay un tema, yo creo que fue un error por parte del gobierno de Bachelet darle mucho derecho a la gente. Así es. Ese es el gran error que se cometió en el primer gobierno de Bachelet, sobre todo con los niños. Yo, Obviamente tienen derechos, pero también tienen deberes, y la palabra deber se ha ido perdiendo. Así es, yo, yo siempre le recuerdo a los más jóvenes que en mi época uno se ganaba el derecho. Los derechos no estaban dados. No si tú haces esto, te ganas este derecho. Yo hoy día los cabros nacen con derechos que no existen. Es que se perdió la meritocracia. Así es. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa y eso eh, también es un tema que bueno, Terrans lo había debatido en otros programas acá y y es un tema de cultura, es un tema de cultura y de idiosincrasia que tenemos a nivel país. Vamos al video, ¿les parece? Sí. Nos claro. Vamos a colocar el primer video que es que es con audio para que lo puedan escuchar nuestros auditores. Ah, este. Sí. Opina usted. yo no. ¿Trabajas? Trabajo que ¿Sí? eh, no parece mucho de derecho. Ah, yeah, Así trabajar, que entonces. tenemos toda la evidencia que nos acabas de injuriar. Oye, Así, y algo? si alguien de la prueba te está volanteando, también tenemos que tratarlo mal. ¿Sí? ¿En serio? No, no, no, se no lo mal. Oye, pero es que yo quiero decirte una cosa, yo tengo respeto, ¿cachai? No, no, contigo y, tú, y quiero pedirte el mismo respeto. No. ¿Por qué no? Vayanse. No soy una persona. soy una persona. También tú, besitos. Déjalo, déjalo. Tenemos evidencia, embacadura, weón teníamos un video que tenían ustedes muchachos que refleja obviamente un cierto grado de intolerancia de algunas personas que aprueban el cambio de la constitución. Pero creo que me parece muy delicado al nivel de polarización que estamos llegando a nivel país que muchos ya lo están comparando con lo que se vivió en los 70 y dicen que peor ¿no? sí. tú, Ellen, que después contarnos cómo era en esa época es o cómo no? ah, que sí. habían que también de hecho desgraciadamente eh, habían heridas que ya estaban soldadas, ¿no es cierto? soldadas que era con el famoso sí y no y ahora todas esas heridas se volvieron a abrir ya, y eso se ve en las calles desgraciadamente además nosotros hemos, yo que vivo en La Pintana lo veo mucho más eh, donde ciertos sectores han, han ido al extremo ah, de ir a si saben que alguien es de una tendencia van a ir así directamente a sus casas echarle la choría como le dicen ellos o por redes sociales hace la famosa funa, funa ¿ya? y eso eh, maxi, maxifica la cantidad de conflictos que hay en este momento entonces de verdad eh, la intolerancia yo creo que cada día ha, ha ido aumentando y en general eh, eso demuestra falta de educación si yo de todo esto lo único que digo es que primero vamos a rechazar ya que no queremos constitución y lo primero que hay que arreglar es la educación porque he encontrado que ahí está la mayor falencia los otros dirán en salud no es cierto en la afp pero ya Tú, de hecho con jóvenes tú quieres hablar y el joven se te va encima o te quiere agredir y no está ni ahí como dicen ellos si tú eres adulto mayor o eres joven entonces yo creo que la educación tiene una falencia muy grande en Chile y es por eso que los, los jóvenes en general ellos creen tener razón absoluta no aceptan que otro piense distinto Mm -hmm. y ahí se acaba la tolerancia entonces claro. eso ha causado cualquier cantidad de problemas y hasta con vos bueno y defendiendo un poco con esto, defendiendo un poco la postura de la gente más joven porque todos lo fuimos y todos pensamos igual ¿sí? y tú todavía lo eres, yo no sí. eh, <risa> eh, pero llega llega un punto en que tú sientes que esto de sentarse y dialogar y conversar es patear el, es patear el problema más adelante y eso lo hemos visto nosotros mismos durante durante toda esta época de durante esta época de, de gobiernos democráticos que hemos tenido la sensación de que los grandes problemas que hemos tenido ya lo hemos mencionado hasta el cansancio salud educación uh -huh. eh, los hemos ido pateando no hemos visto las cosas buenas eh, nos preocupamos mucho de las malas que son muchas y, y llega el punto en que los más jóvenes dicen saben qué? yo no voy a esperar más no te voy a escuchar más y, y su posición es esa y yo creo que ahí ahí nos toca trabajar como adultos, es decir, ¿Qué? y yo creo que muchas y eso es lo que lo conversábamos perdón, en otro lado eh, la población está tomando posturas súper infantiles ¿sí? esto mismo que te pasó a ti ¿sí? que te llegan y te insultan ¿sí? esas cosas pasan en el colegio te claro. pasan en el patio del colegio y de repente parece que Parece que los, las marchas, es un gigantesco patio del colegio donde están todos enojados. Claro, es que igual eh, yo no entiendo cómo la gente pide empatía o habla de indolencia cuando juegan con el, mi argumento, porque mi argumento es mío, tengo toda la validez de insultarte, ¿cachai? Entonces ahí es como una contraposición, como que yo entiendo el sentimiento joven de que está en contra de lo de lo corrupción, de lo malo, pero caen en una inconsecuencia al usar esas mismas actitudes totalitarias para no respetar a las otras personas, ¿cachai? No sé qué opinan ustedes. Bueno, aquí también hay una transversal, transversal el tema, porque el otro día participé de la marcha y me tocó estar defendiendo a gente ah, de oposición. Claro. Entonces, por favor, váyase a la marcha, señores, y no le pegué a esta, a esta pareja no, pero, de jóvenes que están sí. acá. O sea, y sí. me llegó a mí y todo Pero bueno, <risa> son cosas que ocurren cuando los políticos son irresponsables y hacen este tipo de cosas plebiscitos entre los del grupo bueno y los del grupo malo. Y eso pasa dentro del partido tuyo, creo. Así es, y, no. y, y lo otro es que yo siempre digo, a ver. Era, son autoridades ¿qué le costaba decir a las autoridades? ¿sabes que este año pensamos como en algún momento lo dijo la bachelet vamos a presentar los primeros cambios o vamos a estudiar los primeros cambios para hacer una constitución y paralelamente vamos a ver estas leyes de demandas sociales revisarlas y ahí tú no tienes al pueblo peleando unos contra otros si esto parte desde ese punto de vista por lo menos para nosotros como dirigentes sociales, hemos conversado el tema. La autoridad tenía esa, ese poder, es de decir, no necesariamente ir a un plebiscito, se va a estudiar, porque no, ya, ya venía un preestudio con Bachelet. Entonces, ¿para qué ir a, es, a, a esta instancia para hacer a él. que peleen y que vuelvan a haber dos bandos? Ahora, las cosas que, que he observado, sí, que aquí los dos bandos ya no son tanto de derecha e izquierda, por... sino son la gente contra los políticos. Ahí está principalmente el, el problema hoy día. Porque los políticos han abusado junto con los grandes empresarios. Aquí se han coludido, han hecho cosas por debajo, que nadie las sabe incluso hasta el día de hoy. Pero pero esto se va a de destapar en algún minuto y se tiene, que arreglar, se tiene que arreglar. Ahora, yo quisiera comentar un poco que el tema del problema de constitución. No, no existió durante los primeros 20 años del gobierno de la concertación. El problema ocurrió cuando llegó Piñera al poder en Piñera 1. La intolerancia. Que ahí se dieron cuenta de que no iban a permanecer el poder de por vida la gente de la concertación y dijeron, oh, esta constitución permite la alternancia. Es que hay otro tema también. Sí, pues. Hay otro tema. Uh -huh. La llegada de las redes sociales. También. Empodera. Ahí con la llegada de las redes sociales ahora se sabe todo. Todo, todo, todo. O sea, Incluso te pueden hasta, perdonando la expresión, cagar la vida si lo pueden hacer. Claro, o sea, se, sabe, se, sabe, se, sabe, sí, se sabe todo y también está la posibilidad de que... ¿Han tenido problemas ustedes? ¿Han tenido denuncias Uf, y cosas así? Sí, ahora yo soy militar de la UDI pa UDI el Lucas para que vayan al rechazo. <risa> <risa> <risa> y, claro. y cosas más graves, otro tipo de denuncias. No, es cosas que igual, igual es súper grave. A mí me ha pasado, por ejemplo, usurpación de identidad. Toman mis fotos, hacen un Instagram falso porque no tengo Instagram y empiezan a acosar a mujeres o otras personas diciendo que soy yo. Tú no dudas si que alguien te hable, que es la persona de la imagen, ¿cachai? Pero generalmente o sabes si es realmente eso. Se presta para el empoderamiento de gente muy ruin, ¿cachai? Pero o sea, bueno, igual hay otra historia aparte de la política. Yo, yo te comprendo porque yo también lo viví. ¿Sí? Yo también lo viví sé lo que es una funa, pero claro. hay algo que se llama inteligencia. Yo creo que cuando uno, lo, cuando uno es inocente tiene que estar tranquilo. Exacto. No, claro, pero... Igual el mal rato, el mal rato que es desagradable que, que, que tus familiares dicen, verdad hizo esto y te trae consecuencias, eso claro, es verdad. Que tus amigos, cuestionen en tu amistad y sí. <risa> empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? No, no nos juntemos tanto porque ahí está la verdad y la gente, o sea, y pasa en todo tipo de comunicación, la gente no cuestiona lo que, si lo que está recibiendo es verdad o no es verdad. Mira, yo tengo una experiencia cercana hace poquito que nos fue en, la, en las redes sociales. Y yo estaba tomando amigos en San Miguel y subieron tres chicos conmigo al amigo. Y uno se, se impresionó a subir después de mí. Fue, no sé si fue la historia completa de entretenida, pero... <risa> Dale, nos quedan 10 minutos. Ya, ya, ya lo hago 5. Ya, entonces, yo me estaba haciendo la micro, un tipo me metió en la mano del bolsillo y justo cuando iba a sacar la tarjeta VIP, alcancé a agarrar la, la billetera, pasé la VIP y seguí de largo. No, no acusar el golpe. Después hubo una, una frenada de la vibro, vi que sacaron mi teléfono y voló de frente. Y me sentí como Clark Kent, lo alcancé a agarrar y me lo guardé y seguí de largo y después me quedé observando al tipo todo el tiempo y cuando que iban a asaltar a una cabra chica me acerqué a la cabra chica y quedé mirando a los tipos y me empezaron a inventar una historia que me había violado a la, a, a la hermana del amigo claro. y la inventaron tan bien que la gente quería que yo me bajara de la micro <risa> y él le decía, pero esto que hay son danza, pues. ¿Están pero todo? la cosa es que en, en dos segundos inventaron una tremenda historia sobre mí ¿Cachai? Y la gente quería que yo me dejara la mira Eso mismo está pasando en los medios sociales O sea, la gente hoy día está tomando decisiones muy rápidas Con muy poca información Y no está validando la información Y yo creo que eso, eso viene desde la educación además O sea eh, Disculpe por el discurso político o, pero, o, o de, pero Aquí en Chile sabemos Hace muchos años que la, la, el, el, Disculpe que lo diga así Pero que el comunismo está infiltrado en la educación Cuando yo estaba en los 80 hablábamos de pie Que es donde partían todas las protestas sabíamos que se estaban incubando comunistas durante más de 20 años allá y esos hoy día son los profesores de mi hijo, hoy mis hijos y mis hijos hoy día tienen, el mismo tienen como dices tú, eh, parten de que tienen todos los derechos y, y, y, y, y tienen una visión completamente distinta de la historia a la que podemos tener nosotros no han cambiado el sentido común a través de la educación ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Mm? Porque yo fue, yo soy profesor, trabajé en colegio, Perfecto. vi todo tipo de irregularidades. Vi cómo cambiaban libros para poder mejorar las asistencias y poder, porque a los Escalde, colegios particulares. Pan, yo lo sé. Correcto. No quiero volver a hacer clase por lo mismo. Mm. Aparte que el sueldo de los profesores es asqueroso. Hay, hay que. <risa> no. No, no. No lo, su, no lo suficiente. Pero o sea, no. le, le, le dan vale no. eso, eso. No. Tuve... ¿Sabes Ajá. por qué? ¿Sabes ¿Tú? por qué no he mejorado? ...porque uno de los trabajos junto con el de salud que ha perdido calidad de vida... ...es el del profesor, porque el profesor se tiene que llevar trabajo para la casa... ...porque el profesor no pierde fines de semana... ...porque el profesor no tiene tiempo para compartir con su familia... ...y eso a la larga trae consecuencias... ...y dentro de las profesiones, la que más ha sufrido casos de divorcios... ...está la del profesor. Chucha, Yo tuve, tuve, una pareja en, tuve una pareja que estaba estudiando pedagogía... Eh, Tenía, no puedo negar para nada su vocación. Lo único que quería era entrar a trabajar a un colegio, de ser posible el colegio donde ella estudió. Y además quería trabajar en un colegio de riesgo social. Duró un día en el, en el de riesgo social. No lo soportó. Dijo, esto no es para mí. Y volvió a la casa con crisis de pánico. Te creó. ¿Qué pasa eso? Al otro día tuve que ir yo, no fue ella, a decirle al director, ¿saben qué? No, va a volver. me dijo, no te preocupes, no me sorprende, además que... No, claro, no hemos, el primer día no, no le hemos hecho contrato. Oye, chicos, antes de terminar, ¿les, les puedo quitar dos minutos? Sí, por favor. Nosotras, eh, un grupo de mujeres, eh, estamos haciendo un evento que se llama Las Mujeres por la Paz. Ya va a ser este sábado en el Burles, Burles. en la Plaza Bulnes. Ya, por si acaso, ¿A qué hora? va a ser una visita a las eso? 11 de y media de la mañana. Y no es por, por el feminismo, paz. es por las mujeres Las mujeres por la paz y la sí. familia mm. Todo esto que ha pasado nos ha quitado la paz Sí, estamos como todos muy tensos, en verdad ¿Y? Es que, es que lo que conversábamos también en otro programa Es que estamos tan polarizados que no me extrañaría Y esperemos que no Va a pasar algo terrible Ay, mi Dios <risa> Esperemos que no Esperemos coronavirus. que no virus. Oye, eso es eso, <risa> un tema. Pero ¿Cómo, tema? ¿cómo claro. va a ser Lagunas con el coronavirus? Porque Lagunas hay un ciclo de gente, por lo menos que por mes hay 350 votantes voluntarios, pero está en la lista. Entonces, bueno, ¿qué va pasar a pasar, dos, ¿En dos cosas, mascarilla, mascarilla, cosas ese, ese es como una pregunta super dos cosas súper importantes. El coronavirus es una gripe se viene el invierno eh, sí vamos a, tener, <risa> vamos a tener vamos a tener vamos, vamos vienen los, los días fríos qué sé yo mm -hmm. pero que en abril no haga tanto frío con los calores que tenemos yeah. eh, pero el coronavirus es una gripe y sus precauciones son las de una gripe mm -hmm. taparse la boca cuando uno refríe, lavarse más la lavarse las manos andar con gel desinfectante sí. uh. así que votación puede haber, no no no lo que decimos eh. que Servel va a tener que pasarnos mascarilla ¿no es no, cierto? Va, y actos gel porque hay países va, que, hay que pasar de la urna ¿no? sí, porque hay países donde ya la situación se volvió caótica el mejor sí, ejemplo sí, es Italia no, sí, el, sí, problema, sí. el problema es que sí, no se nadie Italia, a votar en Italia este Italia fue la segura y, y cerraron las fronteras es decir había eventos queditos que se terminaron porque los exponentes de Italia no pudieron venir a Chile Chuta. Eh, una cosa, mucha suerte con el mucha suerte con el evento del sábado y lo que le digo siempre a la gente si tú no estás de acuerdo con la violencia cuando la violencia empieza, tú te vas ¿sí? si ves que la gente está funando tú apártate, si no estás de acuerdo con la funa, no la, no la propagues si, okay. no te haga, si no te gusta la violencia, no te hagas parte de si ves que están peleando por internet, no te metas ¿sí? déjalos que peleen solos bueno, aparte del, del evento que dice Evelyn, tenemos una, también una marcha familiar por el rechazo en el golf a partir de las 10 y media. Así que quedan todos totalmente invitados a pasarlo bien. Normalmente es muy alegre. Y la seguridad... Eh, y lo otro es decirle vale a la bien. gente que en abril no importa si gana el rechazo, si gana el apruebo, no es el fin del mundo. Así es. Ya todos todos aquí tienen su posición política y todos tienen que seguir trabajando sí, pues, chile se caracterizaba por ser un país democrático que por lo menos los rivales se saludaban no sé si se mantendrá esa costumbre <risa> <risa> <risa> política esperemos que sí, sí pues. esperemos que sí que la gente eh, se empiece a tomás eh, evelin muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir eh, ya con esto cerramos el ciclo de, de programas que teníamos dedicados a la, a la contingencia uh -huh. esto fue En Clave Astral muchas gracias a todos y nos veremos en alguna oportunidad en el futuro Bueno, muchas, muchas gracias, gracias por habernos invitado muchas gracias hasta luego